Bienvenidos a los diarios de Gordon, aquí estoy en el campo. Hoy hace un día precioso, la verdad, mucho calor, ya he, hemos llegado a los 30 grados, por ahí. Así que fenomenal, ya ha llegado el verano. Eh, hoy he estado trabajando en el, en el siguiente libro que escribo, que se llama El camino a México, Vale, he escrito ya el camino a Marruecos y ahora el camino a México. El siguiente va a ser el camino a Inglaterra y luego el último, el camino a España. Pero estaba pensando en mi experiencia en, en México y estaba escribiendo sobre el viaje desde Inglaterra hasta hasta el DF, eh, la ciudad de México. Y claro, la primera vez que fui perdí las maletas ¿vale? y la verdad es que cuando yo viajaba yo viajaba mucho mucho mucho cuando trabajaba en, en textiles tenía que coger vuelos cada dos por tres y siempre siempre me perdían las maletas pero casi yo diría el 30, el 40% del tiempo llegaba yo y, y no, no tenía maleta. Pues a veces no importa, a veces no importa, pero a veces sí importa. Por ejemplo, cuando fui a México, yo solamente fui unos días, como creo que estuvimos la primera vez para, para ver, ver el lugar y ver la fábrica, Estuvimos eh, cuatro días y tuve que esperar la llegada de mi maleta y, y llegué sin nada. Después de viajar, eh, no sé, 12 horas o, o 15, 17 horas en la misma ropa, eh, sin afeitarme, sin cepillarme los dientes y, y luego me... Me instalé en, en el hotel y no tenía nada, nada. Y bueno, muchas veces me ha pasado eso, muchísimas veces, muchas veces. Y al final lo que intentaba hacer era llevar una, una maleta de mano. Es lo que se hace estos días. Casi todo el mundo lleva una maleta de mano en vez de una maleta grande, a no ser que te vayas de vacaciones dos semanas en, en, en un lugar turístico. Pero ahora cuando vamos de vacaciones, eh, normalmente cogemos un Airbnb que tiene lavadora, así que no, no hace falta llevar ropa de dos semanas. Pero bueno, el, el, la aerolínea la, la peor aerolínea del siglo, para mí, era KLM. Porque British Airways, y de vez en cuando, yo perdía maletas. Eh, Air Morocco, de vez en cuando. Pero KLM, casi siempre. Casi siempre. Tenía miedo de ir a, a um, Schiphol. Tenía miedo. Porque cada vez, no sé, obviamente es grande, pero oh, el servicio que tienen, la gente que trabaja allí, o, o que trabajaba, era inútil. Inútil. Y cada vez, cada vez, cada vez llegaba sin, sin maleta. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Eh, la mejor aerolínea en cuanto a comodidad y en cuanto a... a eh, hacer un eh, aterrizar suavemente era Amarok en cada vez llegábamos y no se notaba como ah, obviamente llegaban con cuidado la peor Ryanair en cuanto a aterrizar tú sabes que estás aterrizando tú sabes en cada momento cómo está, dónde, dónde está el, el, el avión y en qué postura está el avión. A veces Ryanair llega tan deprisa que está como rebotando por la pista y, y tienen que frenar como, como locos. No sé por qué. ¿Tanta prisa tienen los de Ryanair? ¿Tanta prisa? Pero siempre es que... Antes yo tenía problemas con, con ir en avión, tenía miedo, como no una fobia, pero hacia, hacia eso. Ahora no, pero con otros, otras aerolíneas no tengo ningún problema, pero con Ryanair siempre me estoy cagando. Cuando estamos a punto de, de, aterrizar, de aterrizar estoy cagándome eh, vivo, ¿por qué? Porque no sé. ¿Dónde aprenden a, a volar? Ellos. Oh, no, a volar, no. Vuelan muy bien. Ellos manejan muy bien el, el, el vuelo. Es aterrizar. Aterrizar están. Es, es, es que bajan como locos. Como locos. No sé si por, por ser jóvenes, no sé. También, cuando yo viajaba con eh, British Airways, ¿vale? Y después de haber pasado tres meses en Marruecos, llegaba a Londres y me subía al avión y escuchaba una voz que decía Welcome to British Airways and uh, you're going to have a very comfortable flight. Yo me lo creía. Es que con esa voz tan inglés, tan posh, yo me sentía como... Ah, alguien ya está tomando el control de todo. Yo estoy seguro. Eh, con Ryanair no tanto, eh, no tanto. Mira, no estoy criticando Ryanair. Ryanair me ha salvado la vida. He podido viajar con Ryanair por un precio muy, muy, muy barato. Entonces, me encanta Ryanair. Pero estoy comentando sobre mis experiencias. Y... A veces con Ryanair, recuerdo que una vez me, me subí al avión y escuché eh, Hello ladies and gentlemen, now we're going to be leaving eh, Newcastle eh, very soon. Y pensé, no, no pega, no pega que, el, que el, el piloto tenga un acento Jody y, y no inspira como eh, seguridad, ¿no? Como, oh, bloody hell, what the hell's happened, where are all these buttons? What are all these buttons? Eso es lo que... o, o, eh, en, en eh, eh, British Airways, yes, well, we have everything under control, thank you very much, everything's gonna be fine. ¿Ves? Es que es, es, son percepciones. Mira, yo soy Jody, eh? pero tampoco soy piloto. Eh, entonces, eh, ¿Has perdido tu maleta alguna vez? ¿También? No mola, ¿verdad? No mola, no mola. Eh, también una vez tuvimos que pasar toda la noche en Skippur. ¿Por qué? Porque había llegado, había una tormenta, hubo una tormenta y llegamos tarde y perdimos la conexión. Y tuvimos que quedarnos toda la noche pero no nos pagaron nada, ¿no? Nada, nos, nos dieron un cupón de 5 libras o 5 euros. Eh, pero aparte de eso, búscate la vida, es lo que me, me, me dijo la, la mujer. Tuvimos que dormir en, en, el, en el aeropuerto. Ay, que... Y la única cosa que teníamos, todo estaba cerrado, la única cosa que teníamos era una, una botella de Jerez y me la, me la bebí porque no podía dormir, entonces me la, me la bebí y luego pude dormir un ratito y luego me, me desperté con resaca. Pero horrible, una experiencia horrible. La verdad es que viajar eh, no me gusta tanto. Me gusta viajar para llegar, pero viajar por viajar, uff, ahora no. Antes sí, me, me, me eh, me parecía algo, ser algo muy, muy ilusionante, muy, uh, mira, yo soy un jet set. Ahora no, no, no. Llegar, sí, y estar. Pero viajar, no, no gracias. Entonces, si eres piloto de Ryanair, por favor, que, que pongas un, un acento decente, ¿no? De, de, de British Airways. Un poco posh, ¿verdad? Vale, hasta luego chicos, adiós.